Ahora hablaremos acerca de los mercados de fondos prestables. Antes de definir qué es el mercado de fondos prestables, empezaremos definiendo qué es fondo prestable. Fondo prestables son aquellos fondos disponibles para prestar en una economía. Es decir, en una economía podemos diferenciar entre aquellos a los que les sobra dinero, los ahorradores, y aquellos a los que les hace falta dinero, inversores. Ahora ya podemos definir lo que es el mercado de fondos prestables. El mercado de fondos prestables es aquel en el que se negocian los fondos prestables y que, por tanto, determinan el tipo de interés de los fondos en función de la oferta y la demanda. Cabe recalcar que el mercado de fondos prestables no es un mercado físico, es un mercado que está compuesto por todos los ahorradores, inversores e intermediarios financieros. Definamos ahora quiénes son los que determinan la oferta y la demanda. La oferta proviene de las personas que tienen reservas y que quieren rentabilizar ese dinero. La manera de rentabilizarlo es, es prestándolo por ejemplo, le presto mi dinero al banco mediante un depósito bancario y a cambio exijo un interés. La demanda proviene de los inversores a los que les hace falta dinero y tienen que pedirlo, y a cambio están dispuestos a pagar un interés. Por ejemplo, pido un préstamo para abrir un negocio y lo devuelvo en 10 años con intereses. Ahora veremos las variaciones en el mercado de fondos prestables, además de los escenarios y factores que hacen que este fluctúe que pueden ser impuestos y ahorro, impuestos e inversión, déficit presupuestarios del gobierno. Además, uno de los escenarios para que fluctúe el mercado de fondos prestables es el aumento de la oferta. Si la oferta aumenta, quiere decir que hay más dinero dispuesto a ser prestado. Cuando la oferta aumenta, la línea celeste se desplaza a la derecha. Esto provoca una disminución de los tipos de interés. El segundo escenario es cuando la oferta disminuye. Cuando la oferta disminuye, estamos diciendo que hay menos dinero disponible para prestar. Si disminuye la oferta, la línea celeste se desplaza hacia la izquierda. Esto provoca un aumento de los tipos de interés. El tercer escenario, cuando la demanda aumenta. Si la demanda aumenta, hay más inversores en busca de más dinero. La línea café que representa la demanda se desplaza hacia la derecha. Esto hace que suban los tipos de interés. Y el cuarto escenario, cuando la demanda disminuye. Cuando la demanda disminuye, estamos hablando de que hay menos personas que busquen dinero. Por tanto, la línea de café se desplaza hacia la izquierda y el tipo de interés disminuye.